¿Quieres conocer uno de los formatos que está revolucionando el sector programático? Te lo presento, es el audio digital. Soy Raquel, responsable de Adops en OneArt, y en este vídeo voy a contarte en qué consiste la publicidad programática en audio. El consumo de audio digital crece constantemente y el sector programático se está adaptando a estas tendencias. Por ello, este formato incluye un amplio abanico de opciones que te permite alcanzar tu público objetivo. Pero, ¿en qué consiste la publicidad programática en audio? La publicidad programática en audio es la adquisición de espacios publicitarios no solo en radio digital, sino también en contenidos online como, por ejemplo, podcast. ¿Cuáles son sus principales características? Te cuento tres factores que debes tener muy en cuenta si quieres sacar provecho a tu estrategia de audio digital. 1. Segmentación. Puedes elegir en qué canal de consumo quieres impactar. Los más comunes son agregadores de radio digital, agregadores de podcast, plataformas de música como Spotify. En todos ellos puedes utilizar los mismos criterios de segmentación que utilizarías en una campaña tradicional, como edad, datos demográficos, intereses, localización, entre otros. No olvides tener en cuenta los requisitos técnicos de cada canal al crear tus anuncios. En la mayoría puedes incluir una cuña de audio de entre 20 y 30 segundos y además añadir un banner para completar la información de manera más visual. 2. Alcance. La mayoría de los canales no permiten al usuario saltar el anuncio, es decir, la escucha del contenido está asegurada. Además, está demostrado que cuando un usuario escucha un contenido de audio tiene muchas menos distracciones, con lo cual el oyente está mucho más atento a la información que recibe. Y 3. Medición. Para analizar el rendimiento de tus campañas, te recomiendo prestar atención a estos KPIs. Reach o alcance es el porcentaje de usuarios únicos de tu campaña. Listen through rate, es el porcentaje de escucha total de tus anuncios. CPE, el coste por escucha de tus anuncios. Y por último, frecuencia, el número de veces que un usuario ha escuchado tu anuncio. Ahora que conoces qué es y cómo sacarle partido a este formato, es momento de que empieces a desarrollar tu estrategia de audio digital. Haz clic en el enlace del primer comentario para que podamos ayudarte. ¡Hasta luego!